Al menos una de las dos condiciones. Primera condición. No todos los lados del polígono son de igual longitud. Condición número dos. No todos los ángulos del polígono son de igual tamaño. Eso significa que este ángulo y todos los ángulos del polígono pueden ser de diferente tamaño o con uno solo que sea. También este lado y todos los lados del polígono pueden ser de diferente tamaño o uno solo puede ser diferente. Si cumple la condición 1 o la condición 2 o las dos condiciones, eso significa que es un polígono irregular. El perímetro es la longitud de su contorno de una figura geométrica y se obtiene sumando la medida de cada uno de sus lados. Esto significa que debemos sumar este lado, este lado y todos los lados del polígono para encontrar su perímetro. Veamos el primer ejemplo de perímetro de polígonos irregulares. Aquí tengo un triángulo. Vamos a encontrar su perímetro. Este va a ser el lado 1, este lado 2 y este el lado 3. Entonces, para encontrar su perímetro debemos sumar cada uno de sus lados entonces tenemos que sumar el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 ahora solamente sustituimos los valores el lado 1 mide 5 centímetros más el lado 2 que mide 4 centímetros más el lado 3 que mide 3 centímetros 5 más 4 más 3 son 12 centímetros. Es lo que mide el perímetro. Aquí tengo un cuadrilátero. Vamos a sacar también su perímetro. Este va a ser el lado 1, el lado 2, el lado 3 y el lado 4. Entonces tenemos que para encontrar el perímetro debemos sumar cada uno de sus lados. Entonces el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 más el lado 4 sustituimos los valores de cada uno de los lados el lado 1 son 2 centímetros más el lado 2 son 5 centímetros más el lado 3 son 4 centímetros más el lado 4 5 centímetros entonces tenemos que 2 más 5 son 7 más 4 son 11, más 5 son 16 centímetros, 16 centímetros de perímetro. Por último tenemos un hexágono, también vamos a encontrar su perímetro, este va a ser el lado 1, el lado 2, el lado 3, el lado 4, el lado 5, el lado número 6. Para encontrar el perímetro tenemos que sumar cada uno de sus lados. Entonces vamos a sumar primero el lado 1, más el lado 2, más el lado 3, más el lado 4, más el lado 5, más el lado 6. Ahora vamos a sustituir eh, los valores de cada uno de los lados. El lado 1 mide 2 centímetros, más el el lado 2 mide 1.5 centímetros. El lado 3 mide 3 tres centímetros. El lado 4, 3.5 centímetros. Más el lado 5, 1 centímetro. Más el lado 6, 2.5 centímetros. tenemos, eh, la suma de todos es 13.5 centímetros, que este es el perímetro, les dejo unos ejercicios para que practiquen, si tienen uh, alguna duda escriben en los comentarios y nos vemos en el próximo video.